La verdad es que nunca es mi culpa ni la de nadie si no bebe de esa agua no la dejes que se tanque y déjala que corra, las memorias se me borran. Si no me cuentas una y otra vez la misma historia, me balanceo, botas pegaditas al aire, absorben las hojas, el viento me azota. No cerraron la puerta y las ventanas están rotas, ruedas pegajosas por el sucio cemento, duro frío, pero sincero, me olvido de los rostros y del sol que brilló mi Quiere ser recordado para luego no existir Ay, y yo que lo hice regir El reflejo de la luz de Valencia en mi oscuridad Mi piel se lastima, no siento en las espinas Rajando mis pellejos entre la brida y la orina Elementos de recuerdo, la nube bailarina Se mueven por dinero cada una las hormigas Yo seré con yo a la primera que me nombre Es suficiente, si largo solo puente Las arietas están marcadas como líneas En la palma de mi mano llegaré cuando menos lo esperé son muchas las edades que he tenido Cabellera corta larga, narices respiradas Las peras no me secas, el verano en llegar tarda Palmeras toda la vida, aunque no me parecen falsos oye yo te sigo a ti. Hoy te sigo a ti.